una vez más nos gustaría compartir con ustedes otro desarrollo con respecto a los movimientos finales que nos están llevando a una ley dominical según nos dice el espíritu profecía pero como vimos la última vez que hemos estado haciendo estos videos cortos sobre el trabajo de preparación basado en el capítulo 4 de Amós, que dice prepárate para encontrarte con nuestro dios antes de compartir con ustedes este artículo en particular Permítanme compartirles lo que el Espíritu profecía dice en esta imagen. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo, tal como a los primeros discípulos. Nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. Una vez más vemos una promesa. La crisis, como ella mencionó aquí, está justo delante de nosotros. Pero viene la seguridad de la venida del reino de Dios, como ella dijo y citado de la Biblia este es nuestro enfoque no en la crisis no en las calamidades no debemos tener miedo de hecho estas cosas son una garantía para nosotros que el reino de dios está cerca nos confirma que la segunda venida de jesucristo es inminente más que nunca de regreso a nuestra imagen el programa de los próximos eventos está en manos de nuestro creador alabado sea el señor la majestad del cielo tiene el destino de las naciones, así como las preocupaciones de su iglesia a su cargo. El instructor divino le está diciendo a cada gente en el cumplimiento de su plan, como le dijo a Ciro en Isaías 45:5, yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras. Dios te está dando la misma seguridad a ti y a mí. Dios quiere prepararnos para enfrentarnos a la crisis final. Aquí está el artículo que quería compartir con ustedes una vez más, tratando exactamente lo que nos dice el espíritu profecía, que los movimientos finales serán rápidos. La ley dominical ha estado abriéndose camino en la oscuridad, ahora se está revelando bajo un pretexto de una emergencia climática. Noten conmigo lo que dice aquí. Los Ángeles, California, forma su primera oficina de movilización de emergencia climática. La ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, ha institucionalizado el primer departamento de movilización de emergencia climática y la primera comisión de emergencia climática en el planeta con una votación de 13 a 0. El Consejo Municipal aprobó por unanimidad la legislación para contratar un director y un plan de movilización de emergencia climática y planificar los próximos pasos para un proyecto de implementación de emergencia climática en toda la ciudad. Planes que los grupos de justicia ambiental ayudaron a elaborar a través de una serie de reuniones comunitarias. Una vez más, como lo hemos mencionado, se está implementando aquí el Laudato sí Esta es una ley dominical nacional que se está ejecutando continúa diciendo que la adopción de un programa de movilización de emergencia climática representa un gran paso hacia adelante para que la ciudad de los ángeles tome medidas urgentes para luchar contra esto en la aceleración de esta crisis global la ciudad más grande de california los ángeles se convierte en la primera en el mundo en tomar estos pasos para revertir el calentamiento global recuerde lo que acaba de pasar una vez más en California hace poco tiempo los terremotos que tuvieron en California pero no solamente el terremoto de intensidad 6 que experimentaron seguidamente sucedió un terremoto de 7.1 pero también experimentaron al menos 3.000 réplicas en un corto periodo de tiempo mientras estamos viendo otras calamidades en todo el mundo el hielo se está derritiendo en la Antártida y los incendios forestales están por aquí y por allá. Hermanos y hermanas, todas estas cosas son las señales de los tiempos que nos dicen. Número uno, que Jesús vendrá pronto. Número dos, por el motivo de que Jesús está a la puerta, necesitamos estar listos. Necesitamos trabajar juntos en la obra. Note conmigo lo que el Espíritu profecía nos dice aquí. La gran crisis está justo ante nosotros para enfrentar sus pruebas y las tentaciones. El cumplimiento de sus deberes requerirán una fe perseverante, pero podemos triunfar gloriosamente y nadie que se mantenga vigilante y orando, ningún alma creyente será atrapado por el enemigo. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener esa fe perseverante? La fe que la Biblia describió en Apocalipsis 14.12 es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, para que podamos glorificarnos en Cristo en el tiempo de prueba. Ante nosotros, la promesa segura que Dios se colocará sobre aquellos que han guardado la palabra de su paciencia, Cristo dirá a sus fieles, Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías 26, 20. Solo por un momento, como dice el pasaje de Isaías, la indignación la pasaremos solo por un momento. Pero necesitamos hacer la preparación que Osea nos dice o que amor nos dice. Es hora de prepararse para conocer nuestro jardín. Note lo que la Biblia nos dice aquí en Isaías 55 versículos 6 y 7. ¿Qué debemos hacer? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo hacemos esto? Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que debemos hacer en este momento es buscar a Dios mientras se lo pueda encontrar. Porque habrá un momento en que algunos tratarán de buscar al Señor y será demasiado tarde. La puerta de la gracia estará cerrada para la mayoría. Este momento se acerca rápidamente a nosotros. El tiempo de prueba está sobre nosotros. Necesitamos buscar al Señor mientras Él pueda ser encontrado. Dios te bendiga.